2021 será un año que creo que Kim Kardashian va a recordar por siempre de una manera agridulce, por muchos motivos. No solo es el año en el que metió los papeles de divorcio para oficialmente separarse de Kanye West, en el que será un divorcio significativamente costoso. También es el año en el que oficialmente se convirtió en multimillonaria. Sí, Kim Kardashian vale mil millones de dólares y es un gran cambio de los 780 millones de dólares que se informó que valía en octubre del año pasado. Y aunque parezca que lo logró fácil y rápido, no todo es lo que parece, amigos. Porque sí, siempre ha vivido en el privilegio, pero hay que aceptar que la mujer también ha trabajado para llegar hasta donde está. La primera vez que la revista Forbes mencionó a Kim Kardashian fue en 2011 y lo hizo solo por lo notable que era su seguimiento en las redes sociales. Y en ese momento solo tenía un poquito más de 6 millones de seguidores, y checando su perfil en Instagram en este momento, vengo con la noticia de que en 10 años Kim Kardashian ha conseguido 230 millones de seguidores, Sí, escucharon bien, 230, porque ahora tiene 236 millones de seguidores en Instagram. Es por eso que es una de las celebridades a las que más le pagan por publicación en Instagram. Se dice que puede hacer de 300 mil a 500 mil dólares por post y hay casos en los que cobra hasta un millón de dólares. Esto, por supuesto, hace que esta estrella de telerrealidad y empresaria pueda gastar miles de dólares en todo lo que quiera, incluyendo algunas excentricidades como en un inodoro chapado en oro de 750 mil dólares o un refrigerador con incrustaciones de diamantes Swarovski de un millón. Y estos son solo unos ejemplos porque la socialite no solo gasta en las necesidades del hogar, también tiene una colección de autos increíbles en donde encontra encontraremos marcas de lujo como Aston Martin, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley y la lista sigue creciendo. Pero, ¿cómo se ha hecho de todo su dinero? ¿Cuál es la empresa que más ganancias le genera y lo más importante en que gasta toda su fortuna? Bueno, en este video les contaré todo eso y más porque esta es la lujosa vida de Kim Kardashian. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y estoy lista para desglosarles la situación financiera de la futura ex esposa de Kanye West. Y déjenme adelantarles que se van a quedar con el ojo cuadrado con algunas de las compras de esta mujer. Espero que el video les guste e informe. Si es así, díganmelo en la parte de los comentarios y denle mucho amor al video, ¿ok? Bueno, ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. podrían pensar que Keeping Up With The Kardashians es el trabajo que más dinero le genera o le ha generado a Kim, o tal vez piensen que es su línea de cosméticos KKW, y hace unas semanas los que pensaron en la línea de cosméticos le hubieran atinado. Pero después de su salto al estatus de multimillonaria encontramos que su compañía de ropa conocida como Skims es la principal responsable de esto. Kim lanzó este negocio en 2019 como una línea de fajas y modeladoras, expertos en moda como Natalie Massey de y Porter Andrew Rosen de Theory invirtieron en la empresa y Kim inteligentemente capitalizó a sus seguidores en redes sociales promocionando cada artículo sin parar. Pero cuando todos nos tuvimos que quedar encerrados a causa de la pandemia, Kim tuvo que diversificar los productos de su empresa. Porque seamos honestos, ¿quién iba a usar fajas o modeladoras en su casa? Nadie nos iba a ver, no era necesario. Lo que necesitábamos era comodidad para desparramarnos a gusto. Y cuando la demanda de ropa cómoda se disparó, Kim tomó la inteligente decisión de diversificar los productos de su empresa y enfocarse más en lo que la gente quería. Comodidad, algo que puede que se haya convertido en la decisión más inteligente de su vida. Aunque los ingresos de Skims no se han revelado, Forbes estima que la participación de Kim en la empresa vale unos 225 millones de dólares en este momento, lo que lo convierte en su mayor inversión. En total, Forbes estima que Skims tiene un valor de alrededor de 500 millones, pero Kim tiene otros datos. Le dijo al New York Times que su empresa en realidad está valorada en 1.600 millones, o sea, más del doble. Antes de esa inesperada ganancia financiera, a Kim también la había ido bastante bien con su marca de cosméticos KKW Beauty, que se fundó en 2017, tres años después de que la hermana de Kim, Kylie, lanzara su propia línea de cosméticos. Kim estudió lo que su hermanita había aprendido en esos años y utilizó un modelo que dependía en gran medida de sus seguidores en las redes sociales, lo que la llevó a a su primer lanzamiento de 300.000 kits de contour, los cuales se vendieron en solo dos horas. Para 2018, KKW había explotado y estaba creando sus propias sombras, correctores, lápices labiales y fragancias que generaban alrededor de 100 millones de dólares en ingresos. Incluso se estimó que Kim ganó cerca de 10 millones en un día gracias a las ventas de una sola fragancia. Con cifras de ventas como esas, Kim pudo sacar provecho de su propiedad de la compañía cuando vendió el 20% de la línea al conglomerado de cosméticos Coty por 200 millones de dólares. En ese momento la compañía tenía un valor casi tan alto como el que tiene Skims en este momento, o sea, alrededor de mil millones de dólares. Pero se sabe que Coty es una empresa que paga de más por sus acuerdos, por lo que Forbes estima que la evaluación general está un poquito exagerada y sugiere que la participación restante del 72% de Kim en KKW probablemente valga alrededor de 500 millones. Aún así es muchísimo dinero amigos. No son los miles de millones, pero sigue siendo un montón. Y ya que hablamos de dos de sus fuentes de ingresos más grandes, hablemos de lo que la llevó a convertirse en una celebridad en primer lugar. Surreality, keeping up with the Kardashians. La intención original detrás de la serie en realidad era traer más exposición a la primera tienda minorista de Kim, un tipo de tienda de consignación con la marca Dash. Cuando las Kardashian comenzaron a filmar su vida, esperaban que esto informara al mundo entero sobre su nueva línea de tiendas y fundar. Porque durante la siguiente década abrieron más y más ubicaciones fuera de la original en Calabasas, California, incluyendo Miami y el barrio de Soho en la ciudad de Nueva York. Al hablar sobre el inicio de su serie como una estrategia de marketing para ayudarla a impulsar sus tiendas nuevas, Kim le dijo a Variety, estaba pensando que esto podría no durar mucho, pero vamos a hacer crecer un gran negocio y expandirnos en línea. Pensé que sería una gran prensa, no pensé que se convertiría en lo que se convirtió. Y aunque Dash cerró sus puertas en 2018 para que las Kardashian pudieran centrarse más en sus familias y otras marcas emergentes, Surreality se convertiría en uno de los programas de telerealidad de mayor duración de todos los tiempos. Y sé que algunos de ustedes están pensando que la filtración del video casero de Kim con Ray J solo unas semanas antes del primer episodio de la serie tuvo algo que ver con la repentina popularidad del show. Y sí, por supuesto que ayudó no solo a crear curiosidad o morbo entre la audiencia para que más personas lo vieran. También volvió a Kim una mujer millonaria después de que ganó una demanda de 5 millones de dólares contra Pivot Entertainment, las personas que habían lanzado el video sin su consentimiento. En términos de la cantidad de dinero que esta serie le ha generado a Kim a lo largo de las 20 temporadas del programa, ese es un dato que puede cambiar porque, por ejemplo, su boda con Chris Humphreys en las primeras temporadas de la serie tuvo un valor estimado de 18 millones de dólares solo en acuerdos de licencia y patrocinamiento. Y aunque no puedo darles un número exacto, lo que puedo decirles es que cuando las Kardashian volvieron a firmar con E! en 2015, se informó que el acuerdo fue de entre 80 y 100 millones de dólares, por cuatro temporadas más. Pero solo unos años después, cuando volvieron a firmar por otros tres años, ese acuerdo subió de 100 a 150 millones, dinero que se dividirían equitativamente entre los miembros de la familia. Muy bien, antes de pasar a la parte divertida del video, que es cómo es que Kim gasta todo ese dinero, les voy a hablar de algunas inversiones que, aunque son pequeñas, son enormemente lucrativas. Para empezar, la socialité tiene acciones en Disney, Amazon y Adidas, pero también ha triunfado en el mercado tecnológico gracias a su juego móvil de 2014, Kim Kardashian Hollywood. En los primeros cinco días después del lanzamiento de ese juego, recaudó 1.6 millones y para agosto de 2018 estaba generando alrededor de 8 millones por trimestre para Glue Mobile Company. Pero en eso no es todo lo que Kim ha creado tecnológicamente hablando. También creó sus propios Kimojis para la tienda de IOS en diciembre de 2015, que fue un éxito tan grande que el día de su lanzamiento rompió la tienda de aplicaciones de Apple. Pero Kim tiene que estar acostumbrada a romper el internet, porque lo hace por lo menos una vez al año. Y ahora que sabemos más o menos cómo gana esos miles de millones de dólares, hablemos de cómo los gasta. Y esta vez solo les voy a contar sobre algunos artículos muy específicos y muy costosos. Por ejemplo, el lavabo de su baño se estima en alrededor de 30 mil dólares. Y lo siguiente demostrará que el baño podría ser la habitación más importante en la casa de Kim, porque sus cuatro asientos de inodoro están chapados en oro y según las fuentes, cada uno de estos inodoros le costaría alrededor de 750 mil dólares. Y aunque estos realmente estaban instalados en su antigua mansión de Bel Air y Kim eventualmente se mudaría de esta casa, seguro se llevó estos asientos chapados en oro con ella. También ha gastado en su cama de casi 200 mil dólares, que es probablemente una de las camas más caras del mundo. Está hecha con pelo de cola de caballo de América Latina, además de cashmere de Mongolia y mucho, que digo mucho, muchísimo hilo de seda. El fabricante, Savoir Beds, produjo 60 de estas Royal Estate Bets en 2013 para conmemorar el sexagésimo año del reinado de la reina Isabel II. Y Kim ordenó no una, no dos, sino seis de estas exclusivas camas para su hogar, lo que le costó más de un millón de dólares en total. Por supuesto ninguna investigación sobre los gastos de una celebridad estaría completa sin una visita a su garage, y aunque en su mayor parte Kim dejaba que Kanye se preocupara por esto, ella tiene varios autos increíbles como un Aston Martin db 9 que tiene un valor de alrededor de 200 mil dólares y es famoso por su afiliación a la franquicia de James Bond. El acabado elegante de este vehículo atemporal lo convierte en un imprescindible para un montón de celebridades. Y antes de irnos, hablemos de un último gasto que pronto estará en el camino de Kim, su divorcio de su todavía esposo Kanye West. Después de meses de especulaciones de que las cosas no estaban funcionando, Kim solicitó el divorcio en febrero de 2021. Afortunadamente, según la mayoría de los informes, la separación es amistosa y van a tener la custodia legal conjunta de sus hijos. Pero tendrán que dividir sus fortunas, lo que será más fácil por el hecho de que firmaron un acuerdo prenupcial. Dado que ambos poseen y operan sus propios negocios, conservarán su propiedad, así como los ingresos de esos esfuerzos. Donde las cosas se ponen más complicadas es con sus bienes raíces Partidos, incluida su mansión de calabazas con el lavabo de 30 mil dólares antes mencionado. Pero dado que esos artículos representan menos del 5% de su patrimonio neto total, estas batallas no deberían ser demasiado complicadas. Al menos eso esperamos, pero hay que decirlo, con Kanye es difícil de saber. Pero con la manera en la que Kim autopromociona todas sus empresas, lo que la ha ayudado a transformarla en multimillonaria, suponemos que va a poder crecer muchos más negocios y recuperar lo que sea que pierda con este divorcio. En general creo que lo que ha conseguido Kim Kardashian es un gran logro para una mujer joven a la que al principio muchos consideraron una socialite sin talento real, pero durante la última década ha demostrado que estos haters estaban equivocados y con cada nueva reevaluación de su patrimonio les calla más la boca. Y yo puedo apostar a que seguirá haciéndolo. ¿Ustedes qué piensan acerca de la lujosa vida de Kim Kardashian? ¿Es lo que esperaban o no? Díganme todo lo que piensan en la parte de los comentarios. Y si este video les gustó denle amor, compartanlo con sus amigos, conocidos y desconocidos, síganos en nuestras redes sociales oficiales y en mi Instagram personal. Por lo pronto yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos veremos en otro video. Bye!